Hola, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver un bot de Telegram que pasa en a texto algo parecido a lo que tiene la función de pago de Telegram, la función que viene a ser Premium acceder a este bot es muy fácil, yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo a este me refiero si estáis en PC os saldrá una página similar a esta, igual os aparece aquí, abrir en Telegram, le dan y os lleva a Telegram si está en un dispositivo móvil, pues eh, se os abrirá con Telegram directamente. Igual previamente os pide permiso, pero es muy fácil. Ya lo verán. Este es el bot. Le dan a iniciar. Tienen que elegir el idioma. Aquí en menú, por ejemplo. Le dan a change Y os aparece este menú. Le dan a español. Luego español de España. Y ya pueden utilizarlo. Vamos a probar. Vamos a decir algo hola bienvenidos a este vídeo muchísimas gracias por la visita espero que le den like y que me dejen algún comentario sobre todo sean buenos bueno como pueden comprobar lo ha hecho perfectamente no se ha equivocado en ninguna palabra la única pega de esto es que ahora ya tendrían que reenviarlo al chat que quieran al contacto que quieran grupo que quieran canal que quieran o simplemente pues si lo ahí lo pueden tener si lo necesitan para cualquier otro cometido pueden copiarlo o compartir. Bueno, pues muchas gracias por la visita. Esto es todo. Que tengan un buen día. Chao.